Llevando dos iguales en la segunda unidad vale o si no, 43 pesos. Ah, te macho. Eso se llama publicidad engañosa. engañosa. Hola gente, aquí es Logro. la razón de esa introducción tan bizarra, es que hace unos días Yao Cabrera fingió su secuestro y puse esos memes jaja que risa para que la pasen re bien. Estoy aquí porque me gasté todo el dinero que me dejaron los vídeos de Tommy. ahorita me quedé sin nada, solo con mi Alcatel G Pro Gaming Series X para editar este vídeo, así que dejen su like y de paso suscríbanse. mucho está y homie no saben de los pobres como yo que tenemos que pasarla aquí afuera, ayúdenme please. Mm, que chucha verga suena. ¿Qué pasa mortal. Vení, salgamos de Latinoamérica. Huevo, mama, huevo, mama, huevo, Puta que ofertón, hace mi campo Putin. Huevo, mama, huevo. Vámonos a la verga. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Me chupa tres tú! ¡Ey, Town! ¡Qué buena tula! Porque es? que más orden aquí a risa, hay a ir a es un puto de mierda y te dedicas a hablar de mi par, de mi trabajo a lo que es esto obviamente ¡Qué asco pues, ¡Qué asco este cerdo, eh? ¡Qué asco que da este puto cerdo. por aquí, no! ¡Lo siguiente! ¡Afer por aquí! ¡Es repulsivo! ¡Eh! ¡Es repulsivo! ¡Que venga viene aquí a decirme lo que dejo o dejo de cobrar! ¡Cuando me quito el un momento mío, por pierdas! ¡Falchas! ¡Eh! ¡Asqueroso! ¡Puto cerdo. ¡Puto cerdo, lo ¿so que eres! ¡Imércil! ¡Qué asco que eh! ¡Te lo juro! ¡Qué puto asco que da! Hay algún momento ya, normal, planas. Supuestas son de no te digas. No te digas, no te digas, no te no te no te no te no te veas! no te veas! no no ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Cero empatía no! Lo siguiente a hacer empatía. Es repulsivo. ¡Qué asco de pavo, eh! ¡Qué asco de pavo! Se llama envidia lo que tiene. Para, por favor. Para. Se llama envidia lo que tiene, exactamente. Puto cerdo. Cualquier youtuber la caga. Dallas. 2005. que es un violín de orquesta de los más grandes porque es culpable de todo por eso no ha hablado de lo más mínimo aún que buena tula puta que bien salimos de Latinoamérica gracias por salvarme Putin de nada watching bueno, ¿qué les ha parecido los memingos del pambisito, espero les haya gustado sucios, ya que estamos pasen a ver los memingos del tom Place, que están buenardos, a menos que quieran que los destruya, lavense las manos y nos vemos en la próxima.